Abrimos el informativo con una buena noticia. Después de 30 años, Emma, Ligüen, Mariana, Mario y Julieta pueden ir al cole sin tener que cambiarse de localidad. Y es que ha reabierto el Colegio Rural Agrupado de Coveta, una noticia que ha asaltado a los medios nacionales. Estamos junto al alcalde Pedro Hernández, que nos explica cuál es el motivo de la apertura ...del único colegio rural en Castilla-La Mancha este año. Pues bueno, el motivo es muy sencillo... Yo pienso que cualquier pueblo de... Primero, estamos muy gozosos y muy contentos de haber conseguido el primer eh, objetivo del proyecto de esta corporación. Yo, nosotros, los cuatro concejales de Coveta, pensamos que no es que nuestros pueblos, y en concreto el nuestro, no tengan futuro, sino más bien que son pueblos que no tienen proyecto. Cuando un pueblo tiene proyecto, ese pueblo tiene futuro. Y Coveta... Cuando cogimos la legislatura en el 19 pensamos, lo primero, en los proyectos, los mayores, y acto seguido, los niños. Y el objetivo de los niños parece ser que después de dos años y medio lo hemos conseguido. Gozosos, contentos, felices, porque tenemos mucha suerte. Pero ¿sabéis qué suerte tenemos? Que nos ha pillado trabajando la suerte. Esa es la clave. Hemos trabajado los cuatro, Saúl, Herminio, Juanjo, y yo, por supuesto, al frente de ellos, hemos hecho una piña, los cuatro hemos apostado por el mismo objetivo, que era que nuestro pueblo no se cierre. Porque cuando un pueblo se cierra, nos quedamos sin tierra en los pies. Es como si pierdes a la madre. Por eso, la única manera de que nuestros pueblos no se cierren, es que tengan proyectos y tienen futuro. Así que... Nada más que muy contentos y nos parece mentira, pero lo hemos conseguido.